Muy buenas tardes, mi nombre es Dante Ospina, soy del Pascual Bravo, soy estudiante y hago parte de la comunidad Maker. En el Arduino Week estuvimos haciendo la presentación con los estudiantes para enseñarles el modelado 3D, hacer diseños virtuales y al mismo tiempo sobre la impresión 3D. En la semana WIC hicimos este proyecto para implementarlo con los estudiantes de, la, de las instituciones educativas, en el cual durante el primer día aprendieron a hacer el modelado de un, de un semáforo, durante el segundo día aprendieron sobre la impresión 3D, en el cual imprimieron estas mismas, estas mismas estructuras, y en el tercer día aprendieron a cómo programar el arduino y a hacer todo el ensamblaje de este sistema. Muchísimas gracias.